y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos cómo nombrar óxidos oxácidos, veremos la nomenclatura sistemática, stock y tradicional, cómo se debe nombrar este tipo de ácidos. No siendo más, comencemos. Definamos qué es un ácido oxácido. Un ácido oxácido es aquel que está formado por hidrógeno más un no metal más oxígeno esto es lo que forma un ácido oxácido hidrógeno no metal y oxígeno existen tres formas de nombrarlo en la sistemática en la stock y la tradicional veamos cómo se nombra en la sistemática tenemos estos dos ejemplos tenemos dos ácidos oxácidos, hidrógeno, en este caso azufre, y oxígeno, hidrógeno, cromo y oxígeno. Primeramente vamos a ver los estados de oxidación. Hacemos con el primero, oxígeno es menos 2, ahora miremos el azufre. Primero el hidrógeno es más 1, 2 por 1 es 2, esto daría menos 8, quiere decir que el azufre es más 6. Vamos a nombrarlo en la sistemática. Para nombrar la sistemática tenemos en cuenta lo siguiente, el número que acompaña el oxígeno, como es 4, recordamos los prefijos, entonces vamos a poner tetra, que son 4 oxígenos, y como estamos hablando de oxígeno vamos a poner la palabra oxo, tetraoxo, este es el azufre y tiene esta oxidación más alta, como es el más alto, entonces Recordamos de las terminaciones ICO y OSO. Pero vamos a hacer un cambio. Cuando hablemos de ICO, vamos a hablar de ATO. Y cuando hablemos de OSO, vamos a hablar de ITO. ICO es el más alto y OSO es el más bajo. Entonces, en este caso, más 6 es el estado de oxidación más alto del azufre. Quiere decir que este sería... Sul, porque es azufre entonces uno pensaría sulfúrico pero no, es sulfato entonces sulfato y miremos el estado de oxidación que tiene el estado de oxidación de azufre es 6, entonces ponemos entre paréntesis el número 6 el número romano D me falta solamente el hidrógeno D como tengo dos hidrógenos, voy a decir de hidrógeno. Porque son dos hidrógenos. Bien, de esta manera se nombraría este primer caso. Ahora miremos el siguiente: oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, acá nos daría 2, y aquí menos 14. Acá sería entonces más 6, 6 por 2, 12, más 2, 14, 14 menos 14. De acero. Entonces volvemos, tenemos acá el 7, 7 oxígenos. Vamos a decir eta, oxum, en este caso tengo el cromo, entonces uno diría cromo es más 6 y más 3, en este caso sería más 6, es el más alto, entonces decimos croma, crómico sería cromato. Esta oxidación también es 6 de dihidrógeno. hidrógeno. acá. Entonces, eta oxocromato 6 de hidrógeno. Esta sería la forma en la cual se debe nombrar este ácido oxácido es en la nomenclatura sistemática. Vamos a ver cómo se nombra en la nomenclatura Stock. Ahora vamos a nombrar estos ácidos, pero con la nomenclatura Stock. Tenemos los mismos ejemplos, pero vamos a trabajar en esa nomenclatura. Entonces tenemos lo siguiente: El estado de oxidación nos dejamos tal cual y empezamos con lo siguiente. Le ponemos la palabra ácido. Ácido y volvemos a los prefijos, 4, entonces otra vez tetra, oxígeno, entonces ponemos oxo. Ahora, no trabajamos con esta terminación, sino con la clásica. Entonces, como este es el que era sulfato, entonces sería sulfúrico, puesto que tiene esta adosación más alta. Tetraoxosulfúrico y ponemos el estado de oxidación que es 6. Así nombraríamos este ácido. Ahora miremos el siguiente: ácido 7, entonces sería eta-oxo. Este era cromato. Ahora sí, recordando, sería cromi. Esta oxidación tiene el mismo 6, entonces sería ácido ectaosocrómico 6. De esta manera se nombra en esto stock los, este tipo de ácidos oxáceos. Vamos a mirar cómo se nombran en la nomenclatura tradicional. Veamos. Ahora pasemos a la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional nos olvidamos de la palabra los tetra, penta, toda la parte de prefijos y también de los oxos. Aquí solamente vamos a llamarlo de la siguiente forma. Tenemos ya el ácido, entonces vamos a llamar palabra ácido. Y tenemos lo siguiente. Tenemos el estado de sesión más alto, que es más 6. Entonces este, pues no es el azufre, sería el ácido sulfúrico más alto ahora para este ácido es el más alto entonces sería ácido crómico tenemos esta forma de nombrarlo no olvidemos los estados de oxidación por ejemplo en el caso que tuviéramos cuatro estados tenemos ico el primero el más alto es perico ICO, OSO y HIPOOSO en el grupo 7 que es un caso especial. Bien, vamos a resolver una tabla en la cual combinaremos todas las nomenclaturas sistemática, stock y tradicional. Resolvamos entonces. Ahora tenemos esta siguiente tabla. Debemos completar tanto la sistemática, stock tradicional y los compuestos que faltan en esta parte de acá. Comencemos entonces. Empecemos con el primero. Tenemos acá el cromo, el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos esta oxidación, menos 2, más 1, 2 por 1, 2, esto daría menos 8, entonces faltarían 6. 6 más 2, 8, y 8 menos 8, daría 0. Empecemos con la sistemática. Se llamaría tetra, que son 4 oxígenos, tetraoxo. Cromo, como es uno, sería. Y como es el más alto del estado de asociación, sería cromato. No olvidemos que el ico se convierte en ato. Cromato de di, que son dos, de dihidrógeno. Ahora miremos el esto En el stock tenemos la palabra ácido y. Aparece el nombre, otra vez tetra, que son cuatro oxígenos, oxo, ya no es cromato, sino el nombre tradicional, que es crómico, que es el más alto. Ah, nos faltó aquí poner el estado de oxidación, lo mismo que acá el estado de oxidación es 6. Y aquí el estado de oxidación es 6. Ácido tetraoxocrónico 6. Ahora sigamos con la tradicional. Aquí tendríamos ácido. Y me olvido del nombre de prefijos y oxo, y solamente me quedo con el nombre. El estado de si asociación más alto es, es más 6. Como es el cromo, sería ico. Entonces, ácido crónico. Bien, tenemos el siguiente, acá vamos menos 2, más 1, y acá vuelve a tener más 6, ahora tenemos 7 oxígenos, eta, oxo, Vimos esta oscilación muy alta, pero como son 2, una corrección ahí, la hemos llamado cromato, pero no, como son 2, son di, Dicromato, esta oxidación 6 de dihidrógeno. Entonces, si el no metal tiene un número acá, debemos tener en cuenta también ese prefijo. Ahora en esto, la palabra ácido. Como estoy hablando de, del cromato, sería crómico. Y esto se es hace un 6. Bien la diferencia: acá es tetraoxo y acá está heptaoxo. Entonces ahí se puede ver la diferencia. Y en la tradicional se llamaría ácido. como son dos, di crónico. Ese sería el nombre de la tradicional. Vamos a nombrar los siguientes. Como tenemos un poco de espacio, vamos a borrar esta parte de acá y trabajaremos con este espacio para completar el ácido nítrico. Veamos. Continuemos con el ácido nítrico. Entonces, como es ácido, entonces H proviene del nitrógeno y tenemos oxígeno. Entonces, recordemos que cuando nombramos los ácidos hidrácidos, teníamos la terminación hídrico. Aquí en este caso, termina, la terminación es ico o oso. Y la terminación hídrico desaparece. Entonces, al tener esa terminación ico, tenemos que tener en cuenta que tenemos oxígeno. Empezamos entonces. Nítrico. Oxígeno es menos 2. Hidrógeno es más 1. Como es nítrico, quiere decir que el nitrógeno tiene el estado de oxidación más alto. El nitrógeno está en el grupo 5, quiere decir que el estado de oxidación más alto es más 5. 5 más 1 nos da 6. 6 Se dividido 2 daría 3. Ponemos el 3 acá. Sería el HNO3, ácido nítrico. Ahora, nombremos la sistemática. Sería 3. OXO, como es ICO, sería ATO, entonces nitrato, no hay ningún numerito acá, entonces no cambia, el estado de oxidación es 5, entonces ponemos 5 de hidrógeno. Ahora en STOCK sería ácido Trioxo, como es nítrico, entonces conservo el mismo nombre: trioxo nítrico y el estado de oxidación que es 5. No olviden que tanto en la stock como en la sistemática aparece el estado de oxidación encerrado en paréntesis y con número romano, mientras que en la tradicional desaparece el número romano. Vamos con el siguiente. Ácido tetraoxosilicoso. Tenemos el hidrógeno, el sílice, que es SI, y el oxígeno. Silicoso quiere decir que es el estado de oxidación que le sigue. Primeramente está el sílice, está en el, en el grupo 6, quiere decir que tiene más 6, más 4 y más 2. Siendo más 4 el que le sigue al mayor. Ico sería más 6. Oso sería más 4, entonces aquí el silicio debe ser más 4. El hidrógeno es más 1. Y el oxígeno, menos 2. Pero miren que me está diciendo que son 4 oxígenos, es tetra. Entonces le ponemos el número 4. Entonces, miremos si está balanceado. 4, 5, y acá tenemos 8. No está balanceado, me no falta balancear el hidrógeno. Para que esto me dé 8, quiere decir que el hidrógeno debe tener 4. 4 por 1, 4, más 4, 8. 8 menos 8 daría 0. Entonces tenemos, ahora sí, balanceado. Tetra, oxo, silicoso. Entonces, sería si, silicito. Ya que oso se convierte en la terminación ito. Y esta oxidación es 4. Entonces, el numerito en romano de cuántos hidrógenos tenemos: 4, tetra, hidrógeno. Ahora, para la tradicional, sería el ácido. Me olvido totalmente de los estados de oxidación. O sea que aquí. Tiene que estar este oxidación de 4, ¿cierto? Ahora el ácido acá tiene que ser ácido silicoso. Es el ácido silicoso. Me olvido de los estados de oxidación. Por último tenemos este óxido oxácido. Tetraoxopermanganato 7 de hidrógeno. Entonces, tenemos que es hidrógeno manganeso y oxígeno el manganeso tiene estado de de más 7 oxígeno menos 2 y el hidrógeno es más 1 el hidrógeno vale 1 quiere decir que está bien 7 más 1 8 8 dividido 2 nos daría 4 tiene sentido porque es tetra 4 oxígenos Les vamos a nombrar ahora sí la stock y tradicional Sería ácido, tetra, oxo, permanganato. Miren el estado de oxidación más alto. Entonces, tiene que ser permangánico. Y el estado de oxidación es el estado 7. Solamente me falta la tradicional, sería solamente ácido permangánico. Y aquí hemos concluido este ácido oxáceo. Con esto terminamos la nomenclatura para ácidos oxácidos en la stop, tradicional y sistemática.